En estas últimas semanas se ha magnificado acá en San Francisco de Macorís también en el país. Cada día que pasa son más eh, los hechos lamentables, desafortunados, delincuenciales que vivimos día tras día. Es como si no pudiéramos salir de una. Estamos viendo una luz en el camino con relación a la pandemia del coronavirus, que después de la implementación de las vacunas, ha estado mitigándose, ha estado bajando, pero ahora tenemos el problema de la delincuencia que se magnifica día tras día, si ustedes se ponen a analizar, nosotros colocamos acá en el espacio, 4, 5, 6 eh, videos informaciones de atracos y robos y en San Francisco de Macorís eh, robos a motocicletas robos a residencias y nosotros tenemos que colocarlos acá y eso preocupa, eso es grave, deja mucho que decir amigas y amigos deja mucho que decir eh, y que lamentar nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades para que actúen en consecuencia para que agudicen los trabajos para que aumenten el patrullaje y para que implementen políticas realmente efectivas para mitigar este flagelo que tanto nos agobia es como si la situación ya se ha salido de las manos acá en San Francisco de Macorís y en el país. Los atracos están por doquier, robos por doquier. Tenemos que ver robos en cámaras de seguridad, estamos viendo de todo. Y pareciera como si estamos saliendo de un mal y estamos adentrándonos a otro que nos agobia mucho más. Estamos mejorando con el coronavirus, pero la situación, la situación de la delincuencia y el crimen organizado se magnifica y vuelve a sentirse acá en San Francisco de Macorís. Solamente hay que ver las noticias, las páginas, las redes sociales y podemos ver que la situación es gravísima, es mucho más grave de la que nosotros eh, nos podemos imaginar. Por eso hacemos el llamado a las autoridades para que actúen en consecuencia, para que busquen una solución, porque esto no puede seguir así. Y además, sentimos intranquilidad y no le tenemos confianza a los agentes del orden, que es la parte más preocupante. No le tenemos confianza a los agentes del orden público. Y esto es una de las partes mucho más preocupantes. Por ejemplo, vamos con este caso, uno de los tantos casos que vemos a diario acá. Eh, aquí podemos ver, amigas y amigos, el momento en que la policía choca a un motorista para detenerlo. Esto ocurrió en el sector Capotillo, en Santo Domingo, amigas y amigos, un hecho... Eh, Lamentable, muy cuestionable, eh, que fue captado. Y esto es una de las tantas cosas eh, que uno tiene que ver allá. Es como si la situación se estuviera saliendo de control, eh, los agentes del orden no encuentran qué hacer eh, y actúan con desesperación. Actúan con desesperación eh, y hacen lo que sea para salir de paso. Veamos. Es un abuso, señores. La Policía Nacional de este país es una policía criminal y sin concepto. Mire, lo chocan con el camión y luego lo recogen casi morimundo. Y luego lo tiran a un camión y se lo llevan. Una policía incapaz. Ellos andan en el motores. Podían perseguirlo, darle persecución y no, y no pararlo de esa manera. Incluso pudiendo quitarle la vida a esa persona. Y luego dicen que es un intercambio de disparos, eso es un abuso, esta policía criminal hay que eliminarla, eso es un abuso, Entonces, en el capotillo, en la calle 16 norte, que acaban de hacer esa catástrofe, anoche a las once y media de la noche, miren cómo lo tiran al camión, esa policía criminal, ni siquiera una ambulancia para que lo movilice, no se le vaya a fracturar un hueso ni nada, Va en el coso del camión y chupoplum. plum. Miren, un hombre de granado, chocado con un camión para detenerlo. Un hombre que no le está viendo fuego a la policía, ni mucho menos. Eso es un abuso. Eso es un maldito abuso. Miren cómo lo tiran en el camión y se lo vieron. que la policía que la policía hace de todo ¿eh? es como si estuviera actuando con desesperación como si no hubiese control amigas y amigos y esto es, y esto es, y esto es gravísimo ¿eh? esto es gravísimo es una situación muy difícil es una situación que deja mucho que desear y nosotros hacemos el llamado por ejemplo vamos con la primera noticia del guión señor eh, eh, eh, director, vamos con la primera información, eh, y esto también eh, deja mucho que decir, eh, Joven reitera que es inocente de acusación de atrás, esto es acá en San Francisco,